Y glamurosa, estoy destruida. no sí, me siento bien. Hey guys. Ya se está acabando el feriado, al menos para mí. Que yo tengo que viajar a Santiago. estaba pensando de, al, al no haber sacado el vlog el viernes y porque ahora lo estoy sacando rosado, entonces no sacan rosado una de mis dificultades es, a, es seguir el plan es cumplir los compromisos que me, tomo conmigo mismo y mantenerme en la senda me cuesta y me complica y, y me da más trabajo de lo que ya tengo perdón, eso 21 de mayo, lunes 21 de mayo, episodio 306 ¡No! Episodio 307 Ya tengo listos los dos podcasts Van a salir mañana, yo creo Y parece que me refrie ¡Eh! Yeah, y ya dije las cosas arriba, porque traía comida, así que no. Y ahora mataba un chilito ¡Chamo! Nada, pero muy bueno, eh! ¡Chamo, chamo! Oye, así, ¿cómo lo haces para mantener tus compromisos? Ah, pero, bueno, lo, que pasa es poco. lo que pasa es que lo que hay que hacer, compadre, es estar enfocado en la vida. En la vida. Exacto. Después de eso, usted hace, agarra su treno como, como nos ha enseñado, y se hace. Solamente se, se hace. Sale solo. No así pensar, es. no pensar. Sin no pensarlo hacer. mucho, así es. ¿Usted, Miguel, cómo se enfoca en, en cumplir sus propios compromisos? Eh, eh, lo que hago yo no me comprometo conmigo. <risa> hay aptos consejos para llevar a cabo los compromisos de hecho hay un comandante un ex comandante de los Navy Seals que ahora tiene como podcast y habla de estas cosas Joko yo, yo Nick. Nick bueno ahí los voy a dejar el, el link habla de que no hay que detenerse a pensar no hay que dar espacio a cuestionarse las cosas solamente hay que ejecutar el plan y puta es el santo grial para alguien como yo que no tiene hábitos o lucha? por hacerse... Ay, Dios. Me canso, estoy como enfermo. Hay otras personas que se van en excusas con que no tienen tiempo, están muy ocupados o están muy cansados, y puede ser. Pero la verdad Laura Vanderkam en su presentación en TED Cómo retomar el control de tu tiempo libre habla de que esas frases en realidad lo que se está tratando de decir es no lo hago porque no es mi prioridad ahora. Bueno, yo volví a fumar porque me convencí de que estaba ansioso y lo necesitaba. Y ahora no puedo dejar de fumar porque eh, sigo ansioso. Mis elecciones dan cuenta de mis prioridades. Prefiero tener unos minutos de placer que me da el cigarro a cuidar mi salud. Mis elecciones dan cuenta de mis prioridades. Pregúntale un árbol Ya, pago desde la cama porque gripe Sí, me tengo que volver a la casa Y gripe, y eso y Me pregunta ¿Cuál es la plataforma preferida para escuchar podcast? Ahora estoy usando Anchor Que es como una plataforma que, que en verdad hostea podcast Y tiene una interacción súper entretenida en la aplicación Pero eh, yo normalmente uso Podcast Addict Que es muy, pero muy entretenida están todos los podcasts porque fits porque los podcasts no son programas de radio que después se suben al sitio. El podcast te llega a ti, a tu aparato, a tu equipo y, y los podéis bajar y los podéis escuchar cuando tú quieras. Es un podcast. Podcast Addict, estoy usándolo ahora y es muy, muy bueno. Pero aunque recién la estoy cachando así que no escucho el podcast de Casey Neistat no hay. ¿Prefieres podcasts eternos de una hora o más cortos? Ok En lo particular a mí me gusta hacer contenido conciso Pero que vaya a la médula Pero hay unos podcasts muy pero muy entretenidos Que duran una, una hora Y que son no se notan No pasan nomás Y es, es bacán Uno de ellos es 99% Y el otro que me gusta es Reply All Que es como que hablan de todo Internet Voy aquí pasar a internet Lo comentan Y es súper súper bueno ¿En qué situaciones los escucho? Lo escucho antes de dormir algunos, cuando estoy como, no tengo sueño, lo escucho hartos. Lo otro es camino a la pega, en la bicicleta voy escuchando los podcasts. Y cuando ando con ganas de almorzar solo, eh, puta, ahí se pasa muy rápido. después puedo escuchar hasta este tres episodios, pero tranquilito. Ya, esas fueron las preguntas de este pagua Les tengo una pregunta a ustedes. ¿Creen que la gente de Barça logra más en la vida? Barça, sí, Barça que sauce del pasado. <coughs> ah, bueno, esas fueron las preguntas del PAUA de hoy. Pero siguiendo por otro lado, tengo muy presente hacer el blog, Retomarlo bien porque en verdad es una gran parte de mi personalidad. Por lo cual me he descubierto sacando vlogs incluso cuando estoy bajo energía, cuando no tengo ganas de hacerlo, o simplemente ando bajoneado. Pero lo chistoso es que cuando lo logro sacar, a pesar que haya salido más o menos, me da mucha energía y me da mucha felicidad, y eso me ha demostrado que en verdad no soy tan frágil como alguna vez creí, que no me rompo tan fácil a pesar que no esté al 100% y que puedo hacer las cosas y las puedo hacer bien, pero aún me cuestiono un montón de cosas, aún no me creo mi plan, no sé cuál es mi plan, aún no me creo mis prioridades tampoco, y eso en verdad oh, me, me... pero todas estas técnicas y todo lo demás no vale nada si es que uno no tiene un objetivo claro, definido y medible para poder contrastar si está avanzando o no y para definir prioridades y objetivos y vamos a ver en otro blog porque ya no somos tan frágiles como creemos en verdad la gente puede afrontar fracasos y rechazos y vivir para contarlo y los más afortunados son los que aprenden de ellos yo no sé si he aprendido mucho últimamente pero en verdad estoy como, estoy como con vaivén de emociones no, no estoy 100 pero estamos haciendo. Esta semana ya ha sido muy productiva. Saqué un blog, saqué dos podcasts y ahora estoy haciendo el, el segundo blog. Y a pesar de eso, eh, no estoy haciendo pero lo hice. Con eso me quedo ahora. Así que eso. ¿Hay que preguntar para Paua? <risa> mira, mira, mira oh. ¡Hola, oh, no, buenas! Oh, no, ¡Hola, buenas, curadas!